Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En esta segunda jornada de caza en la nueva reserva de Mississippi Acres Preserve se ha batido un diamante de ciervo gris. También nos hemos encontrado con un troll de mapache y hemos probado cazar el caimán con distintas armas y hemos llegado a la conclusión, bueno, yo he llegado a la conclusión de que el mejor arma que podemos encontrar es el drilling con el calibre de 9 milímetros. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente vemos allí la, un zorro... Mira, lo vamos a ver... Un legendario... Tenemos el, el primer legendario... De zorro gris... Cogemos... El rifle... Y disparamos... Abatido... Desde luego con el 243 no falla... Mm, estoy un poco disgustado con el... Nuevo calibre... El 22 Hornet... Pero... No, no, no me termina de, de gustar ese arma... Así que... Sigo con mi 243... Vamos a ver qué puntuación tiene, diamante, 6.40, vaya diferencia de puntuación con el zorro gris, que el zorro gris nos tiene que ser superior a 14. De luego es un animal precioso, le han puesto unos bigotillos ahí, <ríe> que gracioso queda. Vamos a, a disecarlo y os voy a poner el mapa para que veáis dónde, dónde ha sido batido. Voy descubriendo todavía el, el parque y voy avanzando y avanzado por aquí y vamos a felicitar a la perrete me colojemos un poquito venga perrete vamos a sentarte y a darte una galleta que lo estás haciendo muy bien todavía me queda parte del mapa por descubrir y lo haremos en la jornada de venga una galletita que queda muy bien y vamos a continuar con la caza Vemos moverse por allí el animal Mira, ahí va el mapache, vamos a cogerle 22, disparamos uno, sale corriendo, vamos a ver, disparamos otro, y le hemos dado. Estoy probando a cazar los mapaches con el 22 en largo, el long ride, y a ver qué tal será. Puesto que creo que a estos animales les pasa que a ser clase 1 no tienen órganos órganos vitales eh, que no vaya a penalizar el 22 Horner mmm, no me termina de gustar, los mata bien si los atraviesa pero hace demasiado demasiado ruido y la verdad es que no no me termino de hacer con con este arma, vamos a ver si los mata mira, un, un oro, 990 os decía que si los mata el 22 este eh, los voy a intentar cazar con, con la escopeta del 12 y los perdigones pequeños así que vamos a continuar con la caza poner el mapa donde ha sido cazado y continuamos ahí enfrente tengo marcado un ciervo de cola blanca vamos a ver una hembra, tenemos uno a ver si hubiera algún otro macho bueno, vamos a coger el, el 30-06 que este no falla disparamos a a ver se nos ha ido vaya, se nos ha metido ahí. a ver si podemos localizarlo vamos a ver tenemos una hembra hay más machos pero están detrás no los vemos vamos a lancharnos y desplazarnos a ver si podemos hacer el lance a ver si los localizo mira, ahí tenemos una hembra y un macho al lado ...mira, ahí, ...ese tiene buena... ...buena cuerna... ...a ver, bueno... ...pues vamos a acercarnos un poquito más... ...mira, ahí, ahí... nos sale uno por la espalda... ...ese no lo había visto... ...madre mía que casi nos... ...casi nos golpea... ...seguimos avanzando despacio... ...mira, ahí hay dos... ...dos machos... ...que tienen buena cuerna los dos... ...esos van a ser dos oros... ...así que nos vamos a desplazar... ...para tener ángulo... ...detrás de este árbol... Mira, otra, otra hembra O sea, los tenía detrás y no los he visto Gracias a Dios esto nos han espantado Mira, ahí se nos cruza una hembra por delante Y ahora sí, venga Vamos a hacer uno y dos Y nos hemos quedado sin balas Así que vamos a, a municionar Y venga, perrete, vente conmigo Y vamos a buscar estos, estos bichos la verdad que esta zona está muy despejada y muy buena zona para, para cazar al ciervo de, de cola blanca. Me recuerda quizás un poquito al, al bosque de, de silve, aunque lloviendo, yo sí. Aquí está lloviendo to, todo el santo día, yo creo que hay un par de horitas de, de sol nada más a, al día, pero bueno, eso también nos, nos da ventaja, puesto que hacemos menos ruido, aunque tenemos el inconveniente de que la visibilidad es menor Venga, este, vamos a ver si lo buscas Pero no me dio justo la lluvia, la verdad, es ¿eh? Yo, muchos mejores lances que he tenido Los he hecho en Alemania En Hilfelden, lo he hecho con lluvia Y la verdad es que a mí, cazar con lluvia me, me gusta Es como dijéramos un, un día de fortuna Puesto que los animales no nos van a escuchar tanto Y el olor tampoco se, se transmite igual ya lo he encontrado aquí Perrete, vamos a ver, efectivamente un oro 222, muy buen impacto, una cuerna muy bonita, y vamos a ver cuál es, cuál es el otro, qué puntuación tiene, otro oro, la verdad que una cuerna también muy muy muy, muy bonita y vamos a poner el mapa para que veáis dónde han sido cazados hemos vuelto otra vez abajo al principio y vamos a seguir mirando por si viéramos algún otro animal vamos a llamar a los mapaches por si nos contestaran, aunque con el ruido yo creo que estos han, han oído pues continuamos con la caza ahí enfrente vemos a los mapaches cogemos la escopeta uno y dos Eso sale corriendo, a ver si puedo darle Vaya, me queda sin munición También es, es, es mala suerte Podría haber matado tres o cuatro, pero... Ahí está muy largo, está muy largo ya para la escopeta Pero bueno, vamos a recoger estos dos Un nivel 3, una plata La verdad es que se, se mata muy bien con la escopeta, lo recomiendo Y otro, y otro nivel 3, este en esta ocasión es gris Reconozco que es mucho mejor disparar a estos animales con con la escopeta que con el, con el 22 Aunque hace más ruido pero tenemos más, más opción puesto que cuando no tenemos órganos vitales Es igual que si estuviéramos cazando pavos o, o cazando codornices Y así nos evitamos tener que llevar un 22 que es peso extra y más ruido Vamos a seguir mirando, a ver si vemos a los mapaches que han ido huyendo, pero no los vemos, con las condiciones de lluvia, en fin, pero es lo que hay, así que os voy a mostrar el mapa para que veáis dónde, dónde han sido batidos. Veis aquí abajo al principio donde empezamos la, el mapa y continuamos con la caza. Ahí enfrente vemos un pavo que va andando Está cerquita, voy a intentar hacer el lance con el arco y la flecha de 300 Apuntamos Y disparamos Animal abatido La verdad es que yo sigo diciendo que me encanta el arco Es el arma más versátil que, que tenemos Con este arma podemos abatir todos los animales que encontramos Desde la clase 1 hasta la clase 9 y encima al tener el telemetro, Pues nos nos facilita el disparo Y se pueden hacer disparos largos A 130, 140 metros Perfectamente Vamos a seguir mirando Porque hay huellas La ya nos va buscando nuestro animal Aunque yo creo que lo vamos a encontrar Nosotros antes Vamos a seguir mirando Tenemos la de No, la ya está ahí Lo que pasa es que hay poca visibilidad Y en fin lo encuentra antes que yo porque tiene mejor olfato vamos a ver un oro, 4 con 10 un oro pequeñito pero está muy bien, sabemos que a partir de 4 ya nos, da, ya nos da oro vamos a guardarlo y voy a poner el mapa, veis en esta zona es el logo que está está plagadito plagadito de, de animales este mapa, me está me está gustando y ahora vamos a acariciar un poquito a carrete para que no le, le baje la amistad y vamos a continuar con la caza vamos a ir hacia el norte y hacia el, y hacia el este vamos a mirar mira ahí tenemos un, un caimán está nervioso vamos a coger el 30 -06 y apuntamos al pulmón nos quedamos sin munición el animal se queda ahí vamos a recargar a ver si podemos hacer un segundo disparo Vamos a verlo. Ahí se nos queda. Vamos a disparar el cuello. Y ahora sí. Ahora sí ese animal está muerto. Vamos a, a recogerlo. Quiero probar ahora. Voy a cambiar de arma. A ver. Eh, y probar con varias armas. A ver qué. Mira. Todavía, no, todavía está vivo. Todavía está vivo. Decía que quiero probar con varias armas. A ver qué calibre se adapta mejor para. Para cazar estos animales. El segundo modo en carne, el primero en el pulmón Así que vamos a, a guardarlo Y creo que me voy a ir al puesto Voy a mirar un poquito por pues, subir aquí uno Y me voy a ir al puesto a cambiar de arma A ver qué tal se nos da la, la jornada con otro tipo de arma Os pongo el mapa y continuamos con la caza Ya hemos cambiado de arma Y allí enfrente tenemos unos, unos cerditos Vamos a coger el 45-70 a ver Uno abatido a ver si hay uno, Mira, ahí tenemos otro y otro batido los dos abatidos eh, os quiero decir que he intentado también abatir caimanes con el 45-70 pero no, no, no me termina de convencer así que probaré con el drilling que también lo he cogido me, me he dejado solamente la escopeta, el arco y estas dos armas y a ver qué tal qué tal será la la cacería desde luego el 45-70 para, para el cerdo es, es magnífico mira, un oro, un nivel 4 está muy bien dorado, con manchas y vamos a, a ver el siguiente también con manchas, desde luego son, son diferentes a los cerdos que podemos encontrar en Teguaroa un animal bonito una plata y vamos a poner el mapa, voy avanzando por el río y a ver qué de tal será da la jornada miramos a ver si hubiera algún otro cerdo pero no vemos nada así que llegaremos al río y a ver qué, qué nos encontramos mira, ahí tenemos un, un depósito de gas en medio de la esta vamos a ver ahí vemos un mapache correr, cogemos la escopeta disparamos uno le he dado Mira, ahí sale un, un cerdo. Sí, sí, creo que lo he dado. ahí sale un cerdo corriendo. Ahí va, que no, que nos da. Vamos, cuidadito, vete, vete, vete. Vamos a coger el, el mapache porque con las copetas es, se cazan muy bien. A ver, perrete. Venga. Mira, ahí vemos que sale otro. Vamos a.. Ver. Ahí se lo hemos fallado. Ahí, ese sí le hemos dado. Así que vamos a, a recogerlo. Venga, perrete. Vamos a ver. Búscamelo Y a ver qué, qué tal serán los mapaches Digo que estoy intentando probar a cazar los mapaches con la escopeta Que creo que se van a cazar muy bien Vemos aquí el sangrado Mira, aquí tenemos un oro, nivel 4 Desde luego se matan muy bien Vamos a ver si recogemos el otro Así que os, os lo digo, os recomiendo la, la escopeta que va a ser el arma más versátil que podemos tener aquí, puesto que podemos abatir tres especies. Los mapaches, los, otro oro, las, las codornices y, y el pavo. Una muy buena puntuación. Bueno, vamos a guardarlo y os voy a poner el mapa para que veáis donde, donde han sido abatidos. Y seguimos avanzando por el río. ...hemos cruzado el río... ...mira, ahí, ahí sale uno corriendo... ...un mapache... ...venga... ...a tomar por pues, saco... ...con perdón... ...un buen escopetazo... ...y las alimañas... ...abatidas... ...venga, parece... ...búscamelo... ...madre mía que ha salido... ...debajo de nuestros pies... ...porque lo hemos escuchado correr... ...si no, no lo hubiéramos visto... ...pero la escopeta desde luego... ...que va a generar con estos animales... ...vemos ahí el sangrado... ...como no tienen órgano vital... ...nos va a dar igual... Vamos a ir corriendo, vemos que tiene un, un gran sangrado, o sea que le hemos, dado, le hemos dado de lleno Y ya lo tenemos ahí, vemos el contorno A ver qué puntuación tiene Vaya por Dios, un troll, un troll nivel 5, 11.90 Nos ha faltado 0.10 para, para ser diamante Así que vaya, el segundo troll en, que encontramos en, en esta reserva Lo vamos a disecar y ahora os voy a poner el mapa <risa> Os voy a poner el mapa donde ha sido abatido La verdad es que, que da rabia Veis en esta zona y continuamos cazando Llegamos al orillo del río Y vamos a mirar con los perimáticos Mira, ahí tenemos uno Un nivel 7 Así que voy a probar a cazarlo con el drilling Calibramos Apuntamos Y Vaya, vamos a apuntar bien Y disparamos Abatido, abatido, le hemos dado en el cuello Recargamos Si sí, está muerto el animal Y ahora vamos a ir a, a recogerlo Pero a ver por dónde por dónde cruzo yo Madre mía, porque por ahí no vamos a poder cruzar Voy a poner el mapa pu, pu, pu, Está justamente en el otro lado Voy a tener que dar una, una gran vuelta Así que vamos a ir por la orilla Y si viéramos algo, pues también seguiremos cazando Vamos a intentar cruzar por aquí, no aquí está muy listo. voy a poner una marca voy a poner una marca voy a ir a un puesto y voy a voy a dar la vuelta porque si no no no vamos a, a recogerlo vamos a ver dónde tenemos un puestito cerca que podamos ir y nos desplazamos así que bueno vamos a abordar entonces hasta poder llegar en este perrete ya hemos dado toda la vuelta ya estamos llegando a la marca para recoger nuestro ...nuestro caimán nivel 7... ...que disparamos con, con el drilling... ...y de momento la sensación es muy buena... ...se ha portado muy bien este arma... ...es fiable, gran calibre... ...ya estamos ahí escuchando llamadas de apareamiento ...ahí está... ...ahora luego iremos a por él... ...vamos a, a recoger... ...a este... ...como os decía, me gusta este... ...este calibre, aunque sea monotiro... ...pero tiene potencia suficiente para penetrar y efectivamente un oro, veis, lo hemos dado en el cuello, donde donde mejor se mata, mejor que la cabeza, así que os voy a poner el mapa para que veáis donde, donde ha sido abatido, de donde he venido, andando, y he tenido que dar toda la vuelta, he tenido que venir al puesto, y desde el puesto arriba he, ba he bajado hacia abajo, no he estado cazando, me he dedicado a recoger el animal, así que vamos a, a continuar con la caza. Voy a buscar por la orilla y que vemos mucho muchas huellas. Mira, ahí vemos uno que se va. Se va andando. Así que vamos a coger el drilling. Vamos a ir detrás de él. A ver si le podemos pegar en una buena zona, puesto que no corren mucho. Mira, ya nos llama, sale corriendo el animal y disparamos. Un buen impacto. Vamos a recargar. Desde luego la potencia que tiene esto. Mira, vemos el sangrado, le hemos dado un órgano vital. Así que la potencia que tiene el Drilling es magnífico y encima lo, lo podemos combinar con, con escopeta y meterle calibre, cartucho de calibre 16 y poder cazar a los animales de la clase 1. Ya vemos ahí que, que está flotando está muerto y vamos a recogerlo y saldremos de duda a ver qué nivel tendría. Como son todos iguales no, no lo sabemos. Un 5.5, una plata, fijaros cómo le ha atravesado de atrás adelante Le hemos cogido el hígado, estómago, intestino y hasta el pulmón La verdad que estoy muy contento con este arma por la penetración que tiene Yo voy a poner el mapa para que vean dónde ha sido y continuamos cazando Ahí tenemos otro cocodrilo, cogemos el drilling Está ahí tranquilito, apuntamos y muerto Muerto le hemos dado en el cuello desde luego os recomiendo el cuello mejor que la que la cabeza, puesto que en el cuello es. en el cuello medio muerte muerte rápida. Vamos a ver qué puntuación tiene. Un 7, un oro. ¿Veis cómo se le da en el cuello? Desde luego, cuando están en tierra, lo mejor es dispararle al cuello, que eso es. eso es muerte rápida. Vamos a mirar por subir si alguno en el agua ahí tenemos uno pero está muy largo no, nah, está muy largo no no, no voy a hacer el lance puesto que con el drilling no tiene tanta precisión tan largo a 150 metros sí pero más no continuamos la en enfrente tenemos una vista y vemos hay un, un nivel 7 cogemos nuestro drilling apuntamos al cuello y muerto el animal. ¿veis? que muerte más rápida tiene desde luego cuando está en tierra como os he dicho antes os recomiendo que el disparo siempre el pollo mejor que la cabeza más efectivo ¿eh? y además con la penetración que tiene que tiene esta bala del drilling de 9 milímetros es una maravilla vamos a ver qué puntuación nos arroja un oro desde luego que está muy bien ¿Ves? Bueno, mira, pues si, si, si le tocó le tocó la cabeza, le tocó la mandíbula y el cuello. Vaya por Dios. Vamos a mirar por los alrededores a ver si viéramos a uno que estuviera a distancia óptima. Y si no os pongo el mapa para que veáis dónde ha sido cazado. Mido un poquito más arriba a los laguitos que hay ahí en el centro y continuamos cazando. Vamos a ver que escucho el movimiento. Mira, ahí tenemos un un mapachito. Vale. Desde luego con las escopetas que, que se matan de bien. Porque los animales corren, pero son medio tontos. ¿eh? Desde luego, mira, ahí tenemos otro oro. Pardo, el animal. Y vamos a, a seguir mirando. Por si hubiéramos algún otro animal. Que vemos aquí muchas huellas. Aparentemente. Vamos a seguir buscando. Aquí tenemos los hábitats. Como lo tenemos ya descubierto de antes, una vista de descanso, pero lo vamos a, a mirar, veis que tiene la Z, eso es porque se viene aquí a dormir. Vamos a mirar para que veáis. Mira, este es de este es de conejo. Este era de conejo. Pues continuamos con la caza ya que no vemos nada. Otra vez lloviendo para no variar. Ahí tenemos otro caimán. Cogemos nuestro Billy. Vaya, vamos a mocionar que no tenemos munición apuntamos y disparamos habéis visto como como le brillan los ojitos por la noche cuando está oscureciendo animal muerto la zona del cuello es la, la mejor para para matarlos muerte rápida y vamos a ver qué tal se nos da otro oro vamos a ver dónde lo hemos impactado si sí, mira le hemos dado la mandíbula y en, y en el cuello así que vamos a mirar por la orilla a ver que si podemos encontrar alguno lo que pasa que con el disparo si hubiera alguno en el agua se ha escondido entonces tendríamos que, que esperar un rato para que vuelvan a salir puesto que si esperáis en entre 5 y 10 minutos vuelven a salir a la superficie ¿eh? como no vemos nada os voy a poner el mapa para que veáis la zona ya estamos aquí ya en la zona norte desde el lago para arriba y continuamos tenemos marcado un caimán ahí delante, lo no tenemos visto. Vamos a coger el drilling. Vale, voy a municionar, que estaba sin munición. dando, apuntamos y disparamos. Ese animal está muerto. ¿Ves cómo, cómo se levanta para, para atacarlo? Así que vamos a, a recogerlo. El nivel 6 se podrá ser o bien plata o, o bien un oro. Vamos a ver, un oro. ¿Veis cómo os digo? En el cuello, aunque toquemos mandíbula, y la muerte es súbita y fulminante. Vamos a acercarnos a la orilla. A ver si viéramos alguno en el agua o en la orilla de enfrente. Como está oscureciendo, tenemos menos visibilidad, pero bueno, da igual, no, no encontramos nada. Se habrán escondido debajo del agua. Vamos a seguir mirando... Allí en esta orilla de enfrente No tenemos nada No, no vemos nada mira, ahí tenemos uno Pero es un nivel 4 Pero está muy largo para hacer el lance Así que vamos a, a continuar cazando O nos acercamos un poquito más Ahí tenemos un Mira, un uno que es Me parece harinoso Vamos a coger el rifle Y disparamos muerte súbita a ver qué puntuaciones este este tipo de pila y no es muy bonito si tú fuera un, una plata o un oro lo, lo diseco si es más pequeño pues pues no porque habrá más ocasiones de luego nada, un bronce un nivel 2 una hembra pero desde luego que es que es muy bonito el color ¿eh? como veis como digo siempre a, al cuello y os recomiendo el dealing encarecidamente porque si lo probáis vais a ver que es efectivo 100% contra con este animal vamos a seguir mirando vamos a acercarnos ya aquí a las a las plantaciones o aquí por la orilla no, vemos ahí lo que el manglar está inundado pero no, no vemos ningún animal no vemos nada así que nos vamos a ir a montar el vídeo que la jornada ha sido fructífera.